Estamos desarrollando en la Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi un proyecto de investigaciones en colaboración con el Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear del SIGMA que está encaminado a eh, evaluar la técnica del insecto externo para el control de Aedes en condiciones reales en Cuba. El proyecto es, eh, tiene soporte financiero y tecnológico del Organismo Internacional de Energía Atómica que es líder mundial en técnicas de insectos estériles para el control de diversas plagas, tanto agropecuarias como vectores de enfermedades humanas. El proyecto comenzó en 2018 y recientemente, a finales de 2019, eh, comenzó la fase ya de liberación de insectos a campo en eh, un área, una comunidad del municipio de La Es un proyecto que tiene una duración de cuatro años y debe llegar hasta 2022, al final del cual podremos dar a los eh, decisores de salud pública las evidencias que le permitan tomar la decisión de eh, incorporar esta novedosa tecnología al Programa Nacional de Control de ADI.